¿Aquí, bellota aquí? Sí, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya Bueno, ya os, os hemos dicho que bellota había crecido, pero claro, que tenéis alguna que ya era muy pequeños, o sea, nos, nos hacéis una idea lo pequeño que era cuando vino, entonces... Vamos. Ay, no, se no, me, no, mejor, no, que ahora está nervioso. Vale, uy, uy. Del platito, del platito, de la del platito Del platito, del no, de no, del no, del platito el platito, el platito, Hay que hidratarse, y ahora vamos por un ratito. Estas son las cosas con las que se divierte un jabalí o un cerdo en todas las fases y etapas de su vida, volcando a los bebederos. Es una pasión, siento por eso. A ver, está. ¡Ay! ¡Uy! ¡No me muerdas! que ¡No me muerdas! que tiene la suerte para volcarlo. Ahora ya, pues con el visita a Mami, va para afuera. Y esta sienta también. Vamos a estar un ratito nomás. Qué cochino. Vale, vamos a entrar por ti, hijo.